Me complace saludarlos. Soy Víctor y soy matemático. Me dedico a solucionar todo tipo de problemas o ejercicios que tengan que ver con este hermoso mundo de las matemáticas. En este video vamos a solucionar algunos ejercicios de álgebra de valor y les voy a mostrar de forma más básica cómo a su solución. Iniciemos. Entonces, el primer ejercicio dice Pedro debía 60 bolívares y recibe 320. Exprese su estado económico. En este caso iniciamos con un estado económico negativo. Entonces debía, ya hemos dicho anteriormente, que a las deudas le anteponemos el signo menos y recibe. A este número le anteponemos el signo más, 320. Exprese su estado económico. En este caso, su estado económico no es más que operar estas dos cantidades y si se le antepone el signo del mayor, que en este caso es 320. Entonces, 320 menos 60 es 240 positivo. Ese es el primero. Vamos a hacer el segundo. Un hombre que tenía 1.170 sucres hizo una compra por valor de 1.515. Prese su estado económico. Entonces, en su momento el hombre tenía 1.170. A esa cantidad la expresamos con signo positivo. E hizo una compra, es decir, gastó 1.515. Expresar su estado económico, igual que el anterior. Simplemente operar estas dos cantidades y al resultado final anteponerle el signo del mayor, que en este caso es negativo. Eh, operando estas dos cantidades nos damos cuenta que el resultado final es menos 345. El tercero. Tenía 200, cobré 56 y pagué deudas por 189. En este caso, el personaje principal soy yo. Entonces, en su momento, tenía 200 pesos, cobré, es decir, ganó 56 pesos y se gastó 189 pesos. ¿Cuánto tengo? Entonces operamos los positivos, 200 más 56 es 256, más 256, le restamos 189 y el resultado le anteponemos el signo, el signo del mayor, que en este caso es 256, le anteponemos el signo positivo. El resultado es 67 pesos. Listo, pasamos al cuarto. Compro ropas por valor de 65. Cuando dice compro, quiere decir que gastó 665 y alimentos. También gastó en alimentos 1.178. Si después recibe 2.280, es decir, le anteponemos el signo positivo. ¿Cuál es mi estado económico? En este caso, operamos para simplificar los dos primeros entonces sería 600, menos 665 menos 1178 es igual a menos 1843 y le sumamos 2280 aquí nos damos cuenta que el mayor entre 2280 y 1843 es 2.280, por lo tanto le anteponemos el signo más, y operando esto, estas dos cantidades, nos damos cuenta que el resultado es 437. Soles. aquí no hay necesidad de hacer el quinto, el sexto o el séptimo todos se hacen igual vamos a terminar con el 8 Pedro tenía tres deudas de 45, 66 y 79 entonces ya estamos empezando con cantidades negativas deudas de 45, 66 y 79 respectivamente entonces recibe entonces, a este le anteponemos el signo más. Y luego hace un gasto de 10 pesos. ¿Cuánto tiene? Listo. Entonces, vamos simplificando. Eh, sumamos todos los negativos. Menos 45, menos 66. Es 111. Menos 79, es 190. Menos 10, es 200. Entonces, sería menos 200, más 200. Eso es igual a cero. Tengo 200, los pago. Me quedo sin nada. Listo, entonces de la primera parte hicimos estos ejercicios. Vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte hay que tener en cuenta que temperaturas sobre cero las vamos a anteponer el signo más. Y temperaturas bajo cero le vamos a anteponer el signo menos. Listo, el primer ejercicio es muy sencillo. A las 9 a.m. el termómetro marca más 12, más 12 grados. Entonces le anteponemos más 12 grados. Y de, y de esta hora a las 8 pm ha bajado 15 grados. Entonces le restamos 15 grados. Expresar la temperatura a las 8 pm. Simplemente es hacer la operación entre estas dos temperaturas. Y tenemos eh, 12 menos 15. Le anteponemos el signo del mayor, que es menos. Y eso es igual a 3 grados. Este es nuestro primer ejercicio de la segunda parte. El segundo. A las 6 am el termómetro marca menos 3. Entonces menos 3 grados. Y a las 10 am la, la temperatura es 8 grados. Bueno, tened en cuenta que si no, nos, si no nos ponen ningún símbolo, cuando aparece sin símbolo, vamos a tomar esa temperatura como positiva. Por eso le anteponemos el signo más. Listo, entonces me dice expresar la temperatura. Me falta la otra parte. Y desde esta hora a las 9 ha bajado 6. Entonces le restamos 6. Expresar la temperatura a las 9 pm, la temperatura final finalmente. Entonces, cogemos los negativos, los operamos, menos 9 menos 3, B menos 6 menos 3 es menos 9. Le restamos 8, 8 grados y el resultado final va a ser menos 1 grado. Listo, vamos a hacer el tercero. A la 1 pm el termómetro marca más 15 y a las 10 pm marca menos 3. ¿Cuántos grados ha bajado la temperatura? En este caso hay que tener mucho cuidado porque dicen ¿cuántos grados ha bajado? Entonces tenemos que manejar un símbolo de relación que se llama el valor absoluto. Entonces utilizamos el valor absoluto y cogemos temperatura final y le restamos la temperatura inicial. Es decir... A las 10 a M estaban menos 3 grados, entonces sería menos 3 menos 15 grados, que es la temperatura inicial. Todo lo que está dentro del valor absoluto se convierte a positivo. Menos 3 menos 15 es igual a valor absoluto de menos 18 Acabamos de decir que todo lo que está dentro del valor absoluto se convierte a positivo, por lo tanto, el resultado final es 18 grados. Al responder cuántos grados ha bajado la temperatura, podemos responder que ha bajado 18 grados. Vamos con el cuarto. A las 3 am el termómetro marca menos 8. Y al mediodía más 5 grados. ¿Cuántos grados ha subido la temperatura? Entonces igual. Empezamos con valor absoluto. Temperatura final. Que en este caso sería 5. Le restamos la temperatura inicial. Encerramos entre paréntesis para no confundir ese menos. La temperatura final es... Menos 8. Haciendo la operación entonces sería menos 5. Acuérdense de la ley de los signos. Menos por menos es más. Entonces operando los signos nos damos cuenta que esto es igual a más. Menos por menos. Menos por menos es más y destruimos paréntesis. Eso es igual a 13. Por lo tanto, ¿cuántos grados ha subido la temperatura? Decimos ha subido 13 grados. Muchas gracias. En el próximo video vamos a seguir desarrollando lo que nos queda y vamos a pasar al siguiente tema. Muchas gracias, síganme, si necesitan, mu si necesitan ejercicios para que no entiendan y que necesitan ser explicados, simplemente me contactan a mi canal de YouTube, suscríbete.